Similar, vamos a trabajar con los ejercicios que están aquí en la parte baja. Ahorita voy a darles un tiempo para que ustedes vayan trabajando. Vamos a hacer el, el ejercicio B y ya ustedes se quedan trabajando con estos y les explico del ejercicio 2 y después vamos a ir completando de acuerdo como cómo ustedes lo han ido completando. ¿Ya? ¿Qué me dice? 1909. En 1909... First permanent hair weights given in London. Dice que las primeras ondas permanentes aparecen en Londres. O llegan a Londres. Las primeras ondas. Antes de esta fecha, no habían ondas permanentes en las mujeres. ¿No? Muy bien. Entonces, voy a llevarme mi información y lo voy a trabajar aquí. Coloco. Groomel. Agrego el negativo. Did not, sorry, did not use to, las mujeres no solían usar, ¿no? O no solían tener, dice, disculpe. ¿No? Cambiamos. Hat, permanent, permanent, hair, weights. Ponemos en otro color. Before. 1999 no 100 no oh. oh. Similar, ustedes trabajan ruido. Sí. Cada uno determina. Positivo, negativo, afirmativo, negativo. No, dice, complete a sentence about the assistant manager of the California Bank, Choco Sumiso. Completamos la información acerca del asistente de negocios de un banco en California. Ella se llama Choco Sumiso. Dice, use, USA. Joseph tú solía or did not Joseph justo, ¿no? O no solía. Con el verbo que está entre paréntesis. Muy bien. Yo Okay. Entonces podría ser: yo solía ser un estudiante a tiempo completo, no solía ser un estudiante a tiempo completo. Puede ser. Now, ahora, she have a job about. Ahora ella tiene un empleo en el banco. ¿Qué oración iría aquí? ¿Positivo o negativo? ¿Solía o no solía? Pero dice, sin embargo, ahora cambió la situación. Solía, ella tiene un trabajo. Solía. Entonces aquí yo voy a decir, Joseph to be. Ella solía ser un estudiante a tiempo completo, ¿no? Joko, Joseph to be a full time student. Now she has a hut in Japan. Vamos a ver la otra. Dice, she, ella, work es trabajar. With a computer, con una computadora. Now, ahora, she use, ¿no? She, she uses, ella usa one every day. Una todos los días. Just to o did not just two. to? Be. Ella solía trabajar con una computadora. Ahora ella usa una todos los días. No creo. no, no. No. no. Entonces, sería, sería no, it not no. just to work. Ella no solía trabajar con una, con una computadora. Así como nosotros, de repente, muchos de nosotros no solíamos trabajar con una computadora. Pero ahora nosotros utilizamos una todos los días para nuestras clases. ¿no? Entonces, la oración cambia. Ok, similar los otros ejercicios ustedes tienen que determinar positivos o negativos ya vamos a dar 10 mmm, minutos les parece para poder desarrollar el ejercicio 1 y 2 Profesora, podría subir un momentito ahí, ahí. ya subí 10 minutos por favor y después desarrollamos ustedes mismos me van a dar las respuestas okay. C. Ejercicio letra C. ¿Cómo sería, por favor? ¿Quién desarrolló ya este ejercicio? A ver, doctora. no te escucho, Mirza. A ver, doctora, ¿dónde lo puse? Letra C. Letra C. Yeah. Crossword puzzles did not use to. Apareó en la newspaper before 19, eh, 13. ¿Cuántos en 900? ¿Qué más? 1913. Eh, ¿Se dice 13? 13. 13. Ya. Yeah. Muy bien. 13. Okay. Continúo, okay. otro compañero. A ver, ¿sí? vamos a darle al siguiente compañero, ¿ya? ¿Ya a ver, Paula. La, la D, ¿no? Letra D. People did not use to change the time before 1020. 1920. 1920. ¿20? 1920, ¿no? 18 sería. Ah, 18, así, me quedo con el año. Hey, 17918. Okay. Muy bien, Paula. Let's continue the other, el otro. Salazar. Ah, okay. Eh, woman ah. in the United State did not use What uh, before 190 uh, 190 okay. 20. Okay. 20, 20, 20 20 1000 920. Ok, muy bien. Continuamos. El otro, a ver, chicos, quien tiene la respuesta del ejercicio F. A ver, me dice cuál. Claro que sí, Katy. And movies did not use to have some before on 1926. Okay, very good. Listo. Muy bien. Ya está desarrollado. Pasamos al ejercicio 2. ok en ejercicio 2, dice She Had a car, no, she knows, uh, uh, 1903, Toyota Corolla. ¿Cómo sería en este caso? She no, did not use have... Have a car. She did not no, use no, to she have a car. car, a car no? Ella no solía tener un carro. Okay. Letter D, Joko. Joseph. Joseph. Jose to take a vast word. Letter E. Did not use it. Tabayo to be cross. El bus solía estar lleno. Ok. Letra F. Joco. Just to Light New York. Just to light. New York. Solía vivir en Estados Unidos. Ok. Muy bien. Eh, letra G. She did not just to like Los Angeles. She did not just to like Los Angeles. Ok. Letter H. She. La, she did not just to. She did not used to. Know, uh, to note. Okay, she did not just to know. No, muy bien. Ella no solía conocer muchas personas. Okay. Letter E. She José. to return Joseph to return, ¿no? Yes. Ella solía regresar a Nueva no, York. No. Muy bien. ¿Anda the finish the muy bien ok, muy bien ya desarrollamos el ejercicio 1 y 2 para ustedes queda pendiente el ejercicio 3 y el ejercicio 4 okay. en el ejercicio 3 vamos a agregar a todos Joseph sí, por, yo sé por right exacto muy bien en este caso como bien lo dice su compañero sujeto y verbo es lo único que se va a ir a la siguiente oración ya sería people Joseph to write. Right. right. ¿ya? Horts. Solo agregamos Joseph to. Similar con las otras oraciones. ya Sujeto verbo y agregamos just to. Eh, ejercicio 4. Tenemos eh, the ID card de Sarah Rogers. Tenemos eh, la tarjeta de identificación de Sarah Rogers en el pasado, in past, in present, ¿ok? el antes y el ahora. Entonces, de acuerdo a esas tarjetas, yo voy a comenzar a preguntar y a responder. Si ustedes visualizan, hay preguntas. Todo lo que está entre paréntesis vamos a trabajar. Lo que está fuera del paréntesis no. Solamente es referencial. Es? Ya. Aquí. Exacto. Aquí. No tiene palabra interrogativa, por ende, solamente inicia con el auxiliar, el sujeto y just to. ¿ya? entonces coloco auxiliar, vamos a ponerlo en color negro o color rojo, perdón. Did, estoy hablando de ella o de Sara, sea cualquiera de los dos, no hay ningún problema. Did Sara, okay, just to, completo, Like in California. Sara, ¿vivía en California o solía vivir en California? De acuerdo a la ID card, ¿cuál será la respuesta? No, she did, she did not no. Ajá. No, she did not. Oh, she did. En el siguiente, miren, hay palabra interrogativa antes. Perfecto. Eso quiere decir que después de la palabra interrogativa, recién va a ir el auxiliar el sujeto y used to ya entonces vamos a colocarlo aquí en medio y colocamos en color rojito también did she or did sarah rogers como usted, ustedes gusten just to light donde solía vivir sarah rogers y respondemos dónde solía vivir en los ángeles los she, Ángeles no she used to live in New York. York. New York. New York. York. Ah, entonces, como bien lo indicaron, she, used, she ya, used. ella solía, Joseph to live in New York. New York. Ya, ella solía vivir en Nueva York. De la misma forma trabajan los otros ejercicios y los suben al aula virtual. ¿Ya? Ahora sí, esta parte ya para, lo suben en el virtual. ¿Puedes subir un ratito el ejercicio anterior, por favor? Mm, a ver, un segundo. Ya. Gracias. Mi, por favor, la 1. Ejercicio 1, se supone que ustedes lo han hecho. Ejercicio 1, ustedes ya lo han hecho. Ya, pasamos. Siguiente ejercicio. ¿Qué Acá. Siguiente ejercicio. Segundo. Tercer ejercicio. Y el último ejercicio. Ya. El 3 y el 4 lo suben al aula virtual. Queda de tarea. Ok, Miss. Miss, por favor, podría subir la grabación. Es que no encontré el de la semana pasada. Sí, el de la semana está. Ten cuidado porque a veces los archivos y todo se están borrando, pero ya eso es. Por fallas técnicas. A ver, déjame visualizar. Cuando bueno. no estén, hay que, hay, que, este, hay que reiniciar todo. A veces sí, no están. Y todo. Me han, me han tenido a mí que todos los archivitos se han, se han borrado. Pero ahí está. Ejercicio 12. ¿Ya? Ahora recién lo veo. No lo veía. Ok, gracias. Sí, ahí está. Voy a ver si puedo ahorita hacer el corte de, de la grabación. Vamos a agregar ya, voy a ir agregando ya la carpetita. Voy a editar. Escucho. Mirta, la Ticha te está escuchando. Ah, ok, ok, no la escuché. Ticha, eh, quería hacerle una pregunta con respecto al ejercicio 4 en, en la pregunta 6. Eh, no sé si cómo plantear ahí la pregunta, si pudiese ayudarnos, por favor. ¿Esto de acá que está en pantalla? Eh, sí, teacher, el 6. En cuanto ah, al estado, el apellido o el estado. Sí. Uh -huh. Ya, aquí, solamente completa. ¿Did she used to be married? ¿Solía estar casada? Sí o no? Ah, ok. Gracias, teacher. Uh -huh. Dime, hija. Esto, me hizo una consulta. Eh, cuando ella era estudiante era Rogers Gordon y ahora que trabaja en el banco solamente es Rogers. ¿Eso quiere decir Rogers Gordon es, es Margaret casada? Anteriormente sí, era casada, ahora ya está separada. Por eso en el identificador dice Sara Rogers de Gordon, ¿no? Y dice que es señora. Y aquí dice Sara Roger. Ya está divorciada. Gracias. Gracias. Juan Pablo. Mamá, te odio. Ofelia, tráeme agua. Ofelia, tráeme agua. Na na na na na! Pasa, si no se graba, Miss. Por favor, dime, hija. Esto, teacher, para la próxima clase para revisar la, el, el último ejercicio porque hay dudas. Por favor, claro que sí, hija. Muy bien, yo también voy a cerrar la sesión. Nos vemos, chicos. Muchas gracias que se vaya. En el ejercicio sí. 3 de, esta, de este último ejercicio, teacher... Ya, ¿qué tiene? Um, tengo problemas para plantear el eh, la pregunta, sí. teacher, Yo había puesto, what hope did, did you do? ¿Es correcto? Sí, solamente le, le a todos. Si tú estás visualizando en pantalla, la parte roja, todo se repite. Para todos es igual. No, Solamente lo traduces. ¿Qué solía hacer? Entonces, todos van a terminar o van a llevar o antes o intermedio, dependiendo si es palabra interrogativa del DIC, she, just to, ¿no? O Sara, como tú gustes colocarlo. Y ya la respuesta la tienes que plantear. ¿Qué solía hacer? Aquí, según esto, es una estudiante. Aquí es una empleada de un banco. ¿Ya? Muy bien, chicas. Ahora sí. Voy a cerrar la sesión, nos encontramos la siguiente semana. Goodbye, see you. Goodbye, teacher. Bye, thank you. Bye. Bye. Bye.